Amigos, bienvenidos a la simulación de Canal 49. Estamos de regreso en este offseason. Eh, se los preguntaba el podcast pasado si querían que, que regresaran las simulaciones. En este offseason la verdad es que no, me da mucho tiempo, pero ya encontré la manera de poderlo hacer. Así que las voy a estar subiendo los sábados para los que la disfrutan, para los que les gusta. Y pues esta es la primera que quiero hacer. Me quiero medir contra el señor Dishon Watson con todo este hype que han estado haciendo. Y diciendo de que Watson a los 49ers, quiero ver, quiero ver si realmente el señor Watson es, hace la diferencia y podría contra una defensiva como la de los Niners. Empieza el partido, Richie James, Richie James sale a la 5, a la 10, a la 15, a la 20, a la 26, no, a la 24, 24. Desde ahí empezar el primer drive, vean a Garopolo, 3,978 yardas, 27 touchdowns, 13 intercepciones, 2019. Esos son sus números del señor Jimmy Garoppolo. la temporada antepasada. Vamos a ver aquí, primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, por los echa para atrás, tira el pase, ahí está solo. es Kendrick Bourne, Kendrick Bourne viene a la 45 de el propio territorio, fueron 25 yardas en la primera oportunidad, empiezan agresivos los Niners, pase, aquí viene con, con Monster, rompe un tacleo. rompe bien, llega hasta la yarda, 49, fueron 6 yarditas en el primer acarreo de los Niners, vamos a ver qué puede más, si el trabajo en equipo o el talento individual del señor Deshaun Watson. Ya saben que juego en All Madden, para los que dicen que juego en otra dificultad, nanay señores, juego en All Madden Ahí viene el pase a Kittle. y no gana absolutamente nada Ter Una yarda, tercera y dos por avanzar, tercera y dos, importante tercera y dos, el engaño del fullback Viene con Monster, Monster, te acelera, acelera, ahí está, llegó al primer y diez Apenitas cruzó la línea de imaginaria primer y diez En la yarda 44, viene, se la entrega nuevamente a Monster, Monster rompe un tacleo y ya no pudo con el segundo y en la yarda 42, solamente dos yardas, segunda y ocho por avanzar, se la entrega ahora McKinnon, McKinnon, jala, jala, jala y creo que sí llegó, creo que sí llegó, primero y 10 por avanzar, muy bien, en la yarda 34, primero y 10, viene la jugada por fuera, una pichada, viene con Monster, Monster, daño en ningún lado, no ganó, creo que hasta perdió. no, no, no ganó yardas. Segunda oportunidad, 10 yardas por avanzar Garopolo, dos hombres del lado izquierdo Tiene Garopolo, hace el engaño de la, de la corrida Está buscando ahí el pase, bien ¡Ay! Lo tiró Divo Samuel de las manos Tercera y 10, se complica el drive Tercera y 10 por avanzar Formación abierta, Garopolo se echa para atrás Tira el pase, aquí está contra Taylor Bien, completo a la yarda A la yarda 12, a la yarda 12 Ya estamos en zona roja de los tejanos en la zona roja de los tejanos, Primer 10 por avanzar. Tres hombres de lado izquierdo, un solo hombre al lado de Garópolo. garopolo se la entrega aquí a McKinnon. McKinnon rompe el Se está escapando, se escapó. Touchdown, touchdown 49ers, touchdown Jerry McKinnon. El ataque balanceado de los Niners, utilizando diferentes armas. Mustard, McKinnon, principalmente el ataque terrestre. Algún pase por ahí a Kendrick Bourne y a Trent Taylor. Excelente el primer drive, asesino de los Niners, 7 puntos. Siete puntos para San Francisco está Garopolo festejando. Sabemos que eso es lo que quiero corroborar aquí. O quiero despejar mis dudas. Si puede más un coreback así como Garopolo, Medianon, que puede guiar a un equipo trabajando en equipo. O si el señor Deshaun Watson, él solito, puede hacer pedazos a quien sea. Vean sus números. 3,852 yardas, 26 touchdowns, dos intercepciones muy, muy parecidas a las de Garopolo. Ninguno llegó a las 4,000, muchas intercepciones. Muchos o algunos bastantes touchdowns más Formación abierta, primera oportunidad Viene aquí el pase El pase es completo con Duke Johnson Y Duke Johnson se escapa hasta la yarda 43, buena primera jugada Empieza por pase Watson Vamos a intentarlo ocupar viene aquí se la entrega ¿Quién es? Ay, quién es, no sé quién es el 31 Creo que es el otro Johnson David Johnson me parece Creo que es Johnson, no sé si es un Johnson Segunda y 7 por avanzar Viene, viene Watson. ¡Ay! Le llegaba Bosa. Le llegaba Bosa. Le llegaba Nick Bosa y la tuvo que soltar. Bien. Tercera y siete. Se les complica el drive. Tercera y siete por avanzar. Un solo hombre al lado de, de, de Watson viene. ¡Ah! pa Está bateado por D. Ford. D. Ford, que es uno de los que yo creo que. Híjole, el caso de D. Ford ya platicaremos, trataremos de platicar el lunes en el podcast de cómo está la situación de Ford. Porque. Sí, es uno de los jugadores que nos está sanguijeleando ahí muy feo. No nos... Ay, quedamos encerrados desde la yarda 4. Vamos a salir, creo. Ahí viene la ofensiva de, de los Niners. Sí, desde la 4. Vamos a intentar sorprender. Primero viene todas las cargas. Ahí está, solito. Monster. Monsters gana. Bien. Ay, un buen corte. Bien, ahí está. Más de 10 yardas. Salimos de la zona comprometida. Comprometida, perdón. Ya estamos en la yarda 24. 20 otro pase pantalla. Aquí una jugada bien ahora con Kiro. Kiro, a la lana. Oye, oh, la yarda 30. Muy bien, en dos jugadas de, de, de pases pantalla, buenos avances, se acaba el primer cuarto. Les decía yo okay, que hay que hablar del, del caso de D. Ford. Eso es un caso bien complicado económicamente para San Francisco. Tiene que pasar pruebas físicas. Si sí, sí, sí, las pasa nos podemos ahorrar una lana, pero creo que dejarlo ir nos saldría más caro que quedarnos, fin, Aquí está el acarreo de Raheem Monster, Raheem Monster hasta la yarda 46. Ahí está. 19 Die, yardas después del contacto. Balanceando, balanceando el ataque algunos pases, algunas corridas contra una defensa que pues, es agresiva pero que no es tan buena, ahí está el pase rápidamente otra vez con Kendrick Bourne, Kendrick Bourne ahí a la yarda 38 del terreno de los tejanos primero y diez señores, primero y diez ofensiva matona en cuatro jugadas ya estamos hasta acá, salimos desde la 4. se la entrega aquí a McKinnon. McKinnon, McKinnon rompe busca, bien, bien, ganó algunas yardas 5 yardas, segunda y 5 por avanzar. Viene, Mo, viene el que diga, perdón, este. McKinnon, McKinnon, McKinnon. ¡ay! McKinnon ganó 3 yarditas. Más 4 yardas. Tercera y 1. Vamos con el señor Seguridad. Uno de los que podría estar eh, abandonando el barco. Recientemente declaró ahí que eh, le está siendo difícil tomar la decisión. Pero bueno, ya platicaremos también de eso. Primero y 10 por avanzar. Primero y 10 por avanzar. Garopolo hace el engaño con Monster, Monster está buscando el receptor ¡Oh, ¡No! ¡Interceptado! ¡Qué pésima decisión! ¡Qué pésima decisión! Se me hace, creo que es Lumi Johnson Sí, creo que es Lumi Johnson ¡No! ¡Cover 2! ¡No lo vi! Se botó el esquinero, estaba en su zona Interceptado Jimmy Garoppolo. Ahí están los errores que comete Garoppolo, ¿no? Hasta yo los cometo con Garoppolo. Vean ahí, híjole, buscaba Jordan Reed. Nunca había al esquinero, pensé que estaba solo. Error garrafal y tienen buena posición los tejanos. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Formación Bunch, tres receptores del lado derecho. Viene Watson, se echa para atrás, tira el pase rápidamente. ¿Con quién fue? Con Randall Cobb, que ya está con los tejanos, por si lo sabían. Randall Cobb. Segunda y tres por avanzar Segunda y tres por avanzar, ya están en el territorio Niner Viene el pase rápidamente, rápidamente Nuevamente con Duke Johnson, hace un corte, dos, tres Se tiran, todos, nadie le llega, ¡ay! ¡Se va a escapar! ¡Ya se escapó! ¡Se escapó Duke Johnson! ¡Vean de esta manera! Anotan 41 yardas, pase de 41 yardas Hizo un corte ahí que Dejó sembrado a mi safety, creo que fue Jimmy Ward No sé quién fue, y de ahí solo Me aventé a lo tonto por todos lados y se nos peló vean ahí el pase, ahí hizo el corte vean, ahí hizo el corte adiós Jimmy Gordy y ya luego me empecé a aventar con todos desesperadamente y no llegué nos van a emparejar los tejanos con 2.42 en el segundo cuarto después del error de Jimmy Garoppolo el error de Jimmy Garoppolo cuesta 7 puntos, ahí estamos comparando a Deion Watson con Jimmy Garoppolo ya cometió el primer error Garoppolo Y Watson ya conectó, bueno, también ya, ya anotaron los Niners por tierra Pero aquí Watson por, por aire Monster, vean, está haciendo el caballito de batalla Primero y 10 por avanzar Quiero medir, quiero medir, quiero ver hasta dónde puede dar Garoppolo bien aquí el pase rápidamente, cae el Kyle cae Kyle el Bien, bien, bien, primero y 10 y ganó más 15 yardas aproximadamente Estamos a punto de llegar a la pausa de los dos minutos. Primera oportunidad, 10 yardas puede avanzar. Viene el engaño de la Jet sweep Viene se la entrega Monster. Monster rompe tacleo. Segundo tacleo. Segundo, Un tercero. Bien, primero y 10. Ya cruzamos el medio campo. Estamos eh, exactamente, perdón, en el medio campo. Pausa de los dos minutos. A 50 yardas de... Poner un poquito más de puntos en el, en, en, en el marcador Se la entrega aquí a hoy ¡Oh! No a ningún lado, no a ningún lado Ahora sí, ahora sí a ningún lado Jerry McKinnon. segunda oportunidad, 11 yardas por avanzar Tres hombres del lado derecho, hace el engaño con, con McKinney por lo tiene todo el tiempo, todo el tiempo No salió a ningún lado, a ningún lado lo capturaron Tiempo fuera de los de los tejanos Me parece quieren tener el balón nuevamente no, perdimos tiempo nosotros, queremos anotar puntos, tercera de 17, ya se complicó este drive, horrible, tercera oportunidad, 17 yardas por avanzar Tercera oportunidad, 17 yardas por avanzar, Garópolo no tiene ningún corredor atrás, hecha para atrás, está buscando el receptor, ahí tira, y lo tiene ¡Ah! No puede ser, no puede ser, lo tenía, y Monster la dejó y corta de 17, vamos a jugárnosla Vamos a jugar loco, quiero, quiero Estoy midiendo a Garopolo, quiero, quiero soltarlo Quiero ver qué tanto puede hacer Cuarta y 17, cuarta y 17 Viene el pase profundo, el pase profundo Ay, A punto de ser interceptado, Buscaba a Trent Taylor Nada, señoras y señores Le estoy dejando el balón en una excelente posición A los tejanos, estoy eh, Pues bueno Ya que viene el pase rápidamente Aquí con, ¿con quién fue? Con Brandon Cox Brandon Cox Segunda hay una por avanzar, segunda hay una por avanzar. Viene aquí. Dishon Watson se escapa, se está escapando. Está haciendo daño con lo que sabe hacer. Las piernas, las piernas. el suelto. Balón suelto, fútbol. Fútbol, ¿quién la tiene? ¿Quién la tiene? Los 49, ya quisquitar. Guitar! le pegaron a, creo que fue Sherman el que le pegó a Watson, ahí, ahí están los errores, por un lado Garopolo, ahí está el fumble, por un lado Garopolo comete estos errores de intercepciones, pero por otro lado estos errores que cometen los corebacks como Watson es eh, confiar tanto en sus piernas que cometen estos errores, vamos a tener el balón una oportunidad más, nuevamente viene el pase aquí pantalla, con George Hero. George Hero bien, rompe unos tacos bien ahí, y se derrapó, bien, Tiempo fuera señores, tiempo fuera. Todavía queremos, queremos, queremos ver si podemos sacar algo. Y yo creo que sí podemos. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Dos hombres del lado izquierdo, formación y... Se mueve... Me parece que sí. Kendrick Bourne, Kendrick Bourne, viene la Jet Sweep, la Jet Sweep con Kendrick Bourne. Bien, ganó 7, 8 yarditas. Vamos a jugar en serie, en serie, en serie, en serie. Quedan 32, 30 segundos. Segunda y dos, vamos a engañarla al play action. Ahí ahí está, ahí está. ¡Solito, George Kittle! ¡Vámonos! ¡Está escapando la 30! ¡Ay, a la, la 24! Y paró el reloj, señores. Qué jugadón de play action con George Kittle. Busca al señor cero miedo. Y ahí está el primero y 10 y más. Ya estamos, no sé si yo creo que estamos en zona de gol de, de campo. Ya podemos sacar tres puntitos ahí con George Kittle a la 24 del lado de los tejanos Excelente posición. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Nos queda un, un tiempo extra. Formación abierta. Y le Garópolo busca el uno contra uno Y ahí está. ¡Completo touchdown! Touchdown, Jerick McKinnon en su segundo touchdown. El primero por tierra, este es por aire. Ahí estamos soltando a Garópolo. En el uno contra uno lo quemó. Me parece que fue creo que hasta una mano la recepción. Touchdown 49ers. Lo que parece hacer que, acaba, que acababa en tragedia esta primera mitad. Vean. Ahí el pase en el uno contra uno. Sí se lo llevó una mano. Y Eric Magidon. Vean. A una manopla señores. Touchdown de los 49ers. 13 a 7. Y con el extra de Robbie Goal. 14 a 7 con 10 segundos en el reloj ya no creo que puedan hacer mucho los tejanos fue importantísimo hacer esta anotación porque <ríe> ah no, 18 segundos eran perdiendo alcanza a ver 18 15 segundos les quedan porque los tejanos van a tener la primera posición en la segunda mitad primera oportunidad 10 yardas por avanzar desde la yarda 26 vienen aquí los tejanos por tierra a la yarda 30 piden tiempo fuera tienen su primer tiempo fuera, me parece que es de los tejanos. Van a intentar todavía buscar algo más. Segunda oportunidad, 6 yardas por avanzar en la yarda 30 del propio territorio. Les falta bastante como para intentar al menos 3. Watson no le llega a nadie. Viene el pase aquí, busca rápido, buscó rápidamente. Y tercera y 2, no llegó al primer y no llegó al primer y 10. Tercera y 2 por avanzar. Tercera y 2. Viene Watson, tres hombres del lado derecho Tira la bomba, le llegaba el golpe Hay un pañuelo que tiraron No me vayan a decir que fue un golpe innecesario Porque como que le llegaba yo Watson, es incompleto el pase, pero sí. ah, No sabía Rudez al pasador Rudez al pasador con el reloj en ceros De Ford y les vamos a dar un chance más Vamos a ver el brazo de Watson Lo va a soltar todo, señores Desde la yarda 49 Viene Watson, le llegaba Ay, Tira el pase a la zona profunda Y es... ¡Ay, qué... No, interceptado Interceptado, Emmanuel Mosley Emmanuel Mosley, interceptado Y así se acaba la primera mitad, señores San Francisco 14 Me sudó, me sudó en esa última jugada Pensé que la habían completado Pero no Hasta ahorita San Francisco dominando las acciones Vean, ciento y tantas yardas Por tierra, por aire 163, 168 por tierra Los tejanos están siendo maniatados a la ofensiva Con todo y Dishon Watson viene el kickoff y pone una rodilla abajo, van a salir desde la yarda 25, de Sean Watson sus números 5 de 9, 72 yardas, un touchdown y una última intercepción Watson números muy muy muy pobres contra esta defensa de primer nivel porque están completos ahorita sí están todos, está Ford, está Bosa, están todos, está Tart, está, está, ahí viene el pase completo rápidamente Ahí con el ala cerrada con Darren Fels me parece Darren Fels ahí quemó a Fred Warner y están jugando bien. Los tejanos ganaron bien primero por primero y diez. Primero y diez por avanzar. Jute Johnson ganó alrededor de tres yardas. Segunda y siete por avanzar. Esta ofensiva de los tejanos viene bien. Watson está buscando, está buscando, está buscando. Decide salir por piernas. ¡Fumble! ¡Fumble! ¡Fumball! Y la recuperaron ellos. Nick Bosa, Nick Bosa, señores Pero vean cómo se vuelven locos estos corebacks Que corren por todos lados Tercera y siete, formación abierta Watson busca receptor, le están llegando, les ahí está Ahí está señores Arik Armstead, ¿a dónde? mira Le están diciendo, ¿a dónde papá? Y lo avientan y se burla, bien Y ahí Garoppolo festejando como si fuera su jugada A Shanahan le dice, no chavo Bien, pero no fuiste tú Y ahí está la captura de Arik Armstead Vean, Watson no pudo correr a ningún lado, señores, a ningún lado, señores. Eric Armstead y se detiene el drive. El primer drive de los tejanos no llegó a ningún lado. Cuarta y tres se van a despejar. Viene el kickoff. Que perdone el despeje, el kickoff, sí, el, ki el despeje. Y recepción libre, no vamos a arriesgarnos, ya nos llegaban. Desde la 20 vendrá el drive de los 49ers con Jimmy Garoppolo en los controles. Se está especulando demasiado con Garopolo, pero me parece que sí va a iniciar la, la temporada. Aquí viene McKinnon. McKinnon gana alrededor de 7, 8 yardas. 7 yardas, segunda y 3 por avanzar. Segunda y 3. Viene Garopolo, se echa para atrás. Está buscando el receptor. Ahí viene. ¡Uy! Casi interceptado. Buscaba a Roswell y casi interceptado. Tercera y 3 por avanzar. Garópolos echa para atrás, está buscando, está buscando. Ahí lo tiene, sí, en el centro. ¿Quién es? George Kirill, nuevamente. ¿Quién más? George Kirill a la yarda 45. Primero y 10, señores. Gran avance. Viene Garópolos, se en la entrega a Maquino, Maquino. nuevamente. Con esta jugada de opción. Dos yardas, segunda y ocho por avanzar. Formación y. Se mueve Kendrick Bourne, no, es, es Divo Samuel, bien, la Jetsui, bien Divo Samuel, gana gala, gala, casi llegaba Tercera y una por avance, tercera y pulgadas, vamos con el señor seguridad señores Alguien que yo no quisiera que se vaya de los Niners, pero ya me empezó a oler chato con sus declaraciones Ya les platicaré el lunes en el podcast lo que dijo el señor Kyle Juschek. Y está cañón, pero bueno, primero y diez por avanzar El tercer cuarto se está consumiendo, queda un poco más de un minuto, se la entrega Monster, Monster jala bien Bien, sacó 8 yarditas, 9 yardas, segunda y 1 por avanzar, segunda oportunidad y 1 por avanzar. Se la entrega aquí McKinnon, McKinnon, McKinnon se tardó, pero. No sé si llegó, no sé si llegó, no sé si llegó, no sé si llegó. Primero y 10 por avanzar. Ahí está el tío Sherm, que parece que también se va a ir del equipo. Ya le dijeron gracias, amigo. Ya lo dijo su agente. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Hace el engaño aquí con McKinnon no a ningún lado. Primera oportunidad, 10, segunda y 10 Quedan 6. Se va a acabar el tercer cuarto. 4, 3, 2, 1, le llegaban el pase Pantalla con Maquin, Maquin, acelera Acelera, acelera, acelera, Ay, sacó 5, 6 yardas y así Sacaban las acciones del tercer cuarto señor Tercera y 6 por avanzar Nada para nadie en el tercer cuarto, apenas 7 puntos raquíticos de ventaja Para los Niners, la ofensiva Se ha movido bien pero Garopolo se ha equivocado Se han equivocado más los tejanos Pero bueno, aquí no, le llegaban a Garopolo Le llegaban y casi interceptado Ni modo, nos tendremos que conformar Con 3 Viene Robbie Cole. Un gol de campo de 41 yardas. Es bueno. Bueno, señores. Es bueno. Robbie Cole. Ahí está. Robbie Gold, que, como ya saben, se va a quedar en los Niners. Ya firmó un contrato de tres años. Y tenemos pateador por un ratito. Viene el kickoff. San Francisco ya arriba por 10 puntos. 17 a 7 sobre los Tejanos. Viene el regreso de patada hasta la yarda 20 a la 26. 7, 28, casi, a la 28 del propio territorio, desde ahí vendrá el drive de los tejanos. Dishon Watson en los controles, primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, hace unas señales, se mueve Brandon Cox, viene el pase aquí precisamente con él y es completo, y, sí, primero y 10, primero y 10 ahí en, en el centro del campo, primero y 10 por avanzar. Vienen los texanos que todavía no se quieren rendir. Solamente son 10 puntos. Viene John Watson rápidamente aquí con, con Duke Johnson. Duke Johnson a casi a medio campo. A la yarda de 47. Tres hombres del lado izquierdo. Un solo hombre atrás de Watson. Segunda y uno. Pensé que era corrida, ¿no? Viene aquí rápidamente el pase con Darren Fels. Su a la cerrada. Hasta a primero y diez. Ya están en nuestro territorio en la 43 de los Niners. Primero y diez. Viene Watson. Watson está buscando. Está buscando. Viene el pase rápidamente. ¡Y completa! ¡Ay! Con Randall cough hasta la yarda, 27, ya están, se están acercando peligrosamente, se están acercando peligrosamente los, los tejanos. Viene aquí Watson, Watson, le llega, le llega, le llega, lo tiene, lo tiene, no, sale corriendo, se está escapando. ¡Football! ¡Football! Bien, ¿quién la tiene? ¡Triquilo, triquilo! lo oh lo claro Randall Kopp, pero vean nuevamente! Dishon Watson busca hacer daño con sus piernas y es su tercer fumble, señores. Yape de los tres ha perdido dos veces el balón uno lo recuperaron ellos, pero tres balones perdidos de Watson. Contra esta gran, gran defensa de los Niners cuando está completa. Y el balón es de San Francisco, señores. Y aquí viene Jim por sus números 12 de 18 para 191 yardas, un touchdown y una tonta intercepción. Primera oportunidad, 10 yardas para avanzar. Yarda 29 del propio territorio. Una la cerrada del lado de derecho. Viene precisamente con él que cruza en el trayectoria de The Rock. George Kittle nuevamente. Bien. Casi a medio campo. A la yarda 46 del propio territorio. Segunda por... Primera oportunidad. 10 yardas por avanzar, señores. Formación y... E. Viene los Echa para atrás. Está buscando su resolución. Bien. Nuevamente George Kittle. George Kittle a la yarda 40 del territorio ya de los Tejanos Los 49 nuevamente amenazando. Tres hombres del lado izquierdo. Formación pesada. Abre a Kendrick Bourne. Un solo hombre atrás de Garópolo se echa para atrás. Viene una carga de un safety pin, pero ahí el pase bien completo con Jordan Reed. Bien atacando atrás de los, de los linebackers y a la zona del safety pin. Primero y 10. En la yarda 23 de los tejanos, ya están los Niners. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Reed se mueve del lado izquierdo. Se la entrega aquí a Raheem Monster. Monsters. Ganó apenas 2 o 3 yardas, 3 yardas. Pausa de los 2 minutos, señores. Este juego parece que ya está del lado de los Niners. Por 10 puntitos, quedan 2 minutos los tejanos. todavía tienen sus tres tiempos fuera, que me imagino que van a empezar a quemar. Aquí se le entrega Monster. Monster jala nuevamente, ganó 2 yardas más. Piden su primer tiempo a los tejanos, como ya lo imaginábamos. Su primer tiempo para en el reloj con unos 56 en el rock. Tercera y 6 por avanzar. garo por los ocho para atrás. Está buscando receptor. La tiene ahí con George Kittle. George Kittle pelea, pelea. Doy, creo que no llegó, no llegó. Piden su segundo tiempo los tejanos. Cuarta y centímetros con 10 puntos de ventaja. Me la voy a jugar. Vamos a acabar el juego ya. Y aquí nuevamente con Kyle Juszczyk. Vean, ahí está. Kyle Juszczyk primero y 10, señores. ¿Y qué más último tiempo los tejanos? Ya no tienen tiempos fuera. Puedo poner una rodilla al suelo y se acaba el partido, pero yo quiero más. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Viene la corrida por fuera con Monster. Monster, ahí están los tacleados. Los ¡Ay, pero quién llegó! ¡Quién llegó! llegaron a taclearnos! Segunda y siete por avanzar. Segunda y siete. Nuevo nombre del lado izquierdo. Ahí se la entrega. Es, es, es Divo Samuel. Divo Samuel. ¡Ay, pero no se pudo escapar! La leyeron bien. Tercera y seis por avanzar. Dos hombres salen de Garopolo. Es un pase pantalla. Ahí se la entrega rápidamente. ¡Ay, perdí un paso! ¡Perdí un paso! Monster de Watt JJ Watt, que es otro de los que andan ahí muy emocionados en San Francisco, señores no va a llegar a San Francisco vámonos por el gol de campo, cuarta y cuatro por avanzar, vamos a cerrar la victoria ya 20 a 7 señores 20 a 7 San Francisco es bueno el, el, el gol de campo del Robbie Gold 20 a 7 San Francisco arriba en, en, en las pizarras 26 segundos. Se está rumorando mucho lo de J.J. Watt, pero le están haciendo ojito los Rams. Ya ven que a los Rams les encanta comprar todo y empeñar en el futuro. Puede ser que termine por ahí, pero veremos. Primera oportunidad 10 yardas por avanzar. Garo, este, perdón, Deshaun Watson. Deshaun Watson de ahí. Ahí está, interceptado. Interceptado. Kevin Williams, otro de los que... Oh, de los que yo quiero que se quede en el equipo. El mejor nickelback de la NFL. Intercepción a Deshaun Watson, señores. Pésimo, pésimo partido de Dishon Watson. Cuando no tienes un equipo que te cobije, cuando te enfrentas a una defensiva como esta de los Niners, te podrás llamar Dishon Watson, pero no vas a hacer absolutamente nada. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Garopolo viene el pase pantalla rápidamente con Monster. Monster hace un corte y, y le pedimos tiempo fuera. Vamos a intentar a ver si podemos sacar más. A ver si de puro churro. Segunda y cinco, Garópolo. Garopolo está buscando. Le llegan, ya lo. ¡Ay, no se alcanza a escapar! ¡Salgan la suelta y me, ¡oh! ¡Qué jugada de Jimmy Garópolo con George Hill! Primero y es tiempo fuera. ¡Primero y gol, señores! ¡Ya estamos! <ríe> ¡Qué jugada de Garópolo! De esas acrobáticas. La rodilla ya no le da, pero bueno, primer gol, primer gol. Viene el pase aquí. hoy es bateado! ¡Ah, ¡Oh, no! ¡Es interceptado! ¡No puede ser! No puede ser, lo desviaron y lo interceptan Los tejanos, ¡ah! ¡Qué coraje! ¡Ah! ¡Qué coraje! Buscaba las trayectoras de Slant Pensé que iban a disparar Se botaron los linebackers, me la desviaron Y me la interceptaron, señores, no saqué nada Segunda intercepción de Garoppolo Vean, ahí la desvió bien y la interceptó el 41 No sé quién es el 41 Pero, ¡ay! ¡No puede ser! Con un segundo quedan en la yarda. Tres van a intentar algo los tejanos. Vamos a ver qué pueden hacer. El juego ya está consumado. Viene Dishon Watson. Viene el disparo. Tira el pase largo. Y interceptado nuevamente. Y ahora Travarius Moore se va a la 30. Se está escapando a la 20. Se está ¡Ah! Los Hasta ahí, señores. Se acabó el partido. Se acabó el partido con esta intercepción de Travarius Moore. Dos intercepciones a Dishon Watson. Tres fumbles de Dishon Watson. No quiero decir que ahí está su Deshaun Watson, porque yo creo que es uno de los mejores corebacks que hay en la NFL, pero según Madden, lo que yo quería probar aquí es, puede más, un equipo puede más, un equipo completo ganando como unidad con ataque terrestre, con ataque aéreo, balanceado, con una excelente defensa y con equipos especiales, que confiar solamente en un solo jugador y empeñar todo el futuro... Todo el futuro y vender todo un equipo lleno de estrellas por un solo jugador que no te va a resolver nada sin línea ofensiva, que fue de lo que hablé en el canal 49 del jueves. Si no lo vieron, véanlo. Ahí están las estadísticas: 256 yardas por ahí, 121 por tierra, 5 balones robados. Eso es lo que hace un equipo completo, a diferencia de solamente tener a una estrella. Señores, nos vemos el lunes para el podcast. Síganse la pasando bien bonito, ya saben. Gameplay sábado, ¡Go Niners!